Recientemente el gobierno dominicano alertó a la población sobre la fuerte sequía que sacude la República Dominicana. Hoy quisimos contactar desde la presa de Rincón, La Vega, la triste realidad que afecta a cientos de productores y ciudadanos. Al pasar los días la situación de sequía que afecta a la República Dominicana preocupa a diversos sectores productivos. Al finalizar el mes de febrero, solo el 5% del país recibió aportes de lluvia necesarios para mantener la humedad de los suelos. La presa de Rincón, ubicada en la provincia La Vega, tiene propósitos múltiples, entre ellos agua para consumo humano, riego para la agricultura, producción de energía eléctrica y pesca. En los últimos meses es visible el bajo nivel que presenta, situación que obliga a tomar medidas pertinentes. Tiene un par de meses cómodos cuando llueve, y está feo. Esto. Yo nunca lo había visto así, en adiós, claro. Que economicen el agua, que está feo esto. La rigurosa sequía ha visto desfallecer cultivos diversos en todas las regiones, productores con pérdidas millonarias debido a la escasez de agua. No hay agua suficiente, es decir que el agua que hay es para el consumo humano, y entonces ahí... Hay... ...hay problemas con la segunda etapa... Sí, ...por aquí hay mucha pérdida... ...por ahí aquí en la servita no... ...pero en otra parte sí, Ranchito... Senoví, Tamaga y Colón... Eso. ...hay pérdida millonaria... ...abogan porque el gobierno... ...acuda en su ayuda... ...no, no invierte en presa y la presa... ...si esa presa no hubiera estado... ...por ahí yo no hubiera habido ninguna agua... ...hubiera habido que día los ríos a seis filas... ...para coger agua si esa presa no tuviera... Imagínate tú San Francisco Macorís si esa presa no, hubiera, no tuviera. ¿eh? La presa de Rincón abastece los acueductos de San Francisco de Macorís, Salcedo, Villatapia, Ranchito, Gima, Fantino, El Pino y Las Guaranas. Estos están operando por debajo de su capacidad, lo que hace que miles de familias estén padeciendo por la falta de agua en sus hogares. Fíjate, actualmente estamos pasando por una situación bastante crítica. Eh, nuestros acueductos principales de aquí de la ciudad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 operando el acueducto eh, de una manera que podamos abastecer eh, todos los sectores de la ciudad pero no lo estamos haciendo con la misma capacidad no con la misma intensidad por eso que muchos sectores que recibían agua a veces de una manera permanente ya no está permanente otros que recibían agua eh, la semana entera se está dando servicio cuatro o cinco días entonces eh, como la población entenderá ese déficit de agua tenemos que asimilarlo entre todos. Lo primero es que debemos hacer un uso racionalizado, un uso consciente. Luis Tianguela, presidente de Aseguradora Agropecuaria Dominicana, Agrodosa, afirma: La situación es crítica porque las presas Tavera Bao, que son lo que le dan la influencia a esa zona, están prácticamente agotadas. Al igual que Valdesia, en el Gran Santo Domingo, que ya están racionando el agua, por eso tú has visto que se han tomado medidas con los lavaderos y todo.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 para que no incurra entonces en pérdidas innecesarias que pueda entonces afectar el desenvolvimiento normal en, en épocas posteriores a la sequía. La intensa sequía que castiga al país ha hecho recordar que se requiere buscar una cantidad importante de recursos para construir una serie de presas que conducirían a lograr un mejor aprovechamiento de las aguas. En tanto que la preocupación crece, no solo en residentes de esta zona, sino a nivel nacional, se esperan que las autoridades continúen tomando las medidas pertinentes para contrarrestar la fuerte sequía que sacude a la República Dominicana.